Hola alumnos, les habla el profesor Nelson Portillo. En esta ocasión les voy a mostrar cómo agregar citas y bibliografía utilizando la herramienta llamada Sotero. Si bien el Word tiene sus propias herramientas para agregar la cita y bibliografía en la pestaña de referencias, nosotros vamos a utilizar la herramienta Sotero por sus ventajas. Esta herramienta es muy sencilla. Eh, tiene un sistema de organización de las citas a ¿no? las fuentes que se, que se ha consultado y que se ha guardado, y se lo puede descargar directamente de esta página de www.sotero.org. Vamos hasta el botón que dice descarga, y ahí vemos varias herramientas. Por un lado, necesitamos descargar la herramienta que es para windows. Es la aplicación entonces que vamos a tener instalada en la computadora. Y por otro lado hay que instalar lo que se llama las extensiones, que serían esto. Y esto depende de la, del navegador que uno esté utilizando. Eh, simplemente uno debe hacer clic en el, en el botón del navegador que está utilizando. Y automáticamente el sotero va a hacer la instalación nos lleva al Store de Google Chrome y aquí aparece el conector el conector de Sotero eh, como ven yo ya lo he agregado eh, pero como ustedes lo van a hacer entonces aquí aparece la palabra agregar una vez que hayan instalado el, el conector de Sotero les va a aparecer en la sección de herramientas del navegador eh, la, el, el conector en sí que es este este conector lo que hace es extraer información de la página que están visitando para construir la cita y las bibliografías que vamos a utilizar en el documento ok entonces una vez que hayamos eh, descargado o instalado el conector también descargamos el sotero para el Windows o para la, para la PC, eh, la instalamos y lo tenemos aquí entonces ya instalado. El siguiente paso para completar la instalación es crearnos una cuenta dentro del sistema de Sotero. Eh, para eso nos vamos a herramientas, en preferencias y en sincronizar, entonces eh, tenemos que crearnos una cuenta. Como ven, yo ya me he creado una cuenta eh, en Sotero. Eh, esto lo tienen que hacer como para, para conectar el, la aplicación que ustedes tienen instalada en su computadora y el conector que tiene instalado en su navegador web. Eh, la creación de una cuenta es, es muy fácil, es muy sencilla. Si no la tienen todavía, entonces aquí tienen la opción de crear cuenta. Hacemos clic ahí. Y nos lleva entonces a la zona de re registro. ¿verdad? Eh, crean un usuario, contraseña, su email. Y le dan registrar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, una vez que hayan instalado. Vamos a cerrar esto. Una vez que hayamos instalado el Sotero, entonces su funcionamiento es muy sencillo. Eh, por ejemplo, vamos a buscar una, un libro. Eh, he utilizado la información de un libro y quiero agregar la cita de, de ese libro en mi documento. Y quiero los, la información de ese libro para crear la bibliografía. Vamos a ver libros entramos aquí y por ejemplo podemos buscar eh, tics buscamos tics aquí tenemos un libro y vamos a suponer que sacamos información de este libro bueno, una vez que tengamos el libro abierto eh, como ven arriba acá aparece eh, el icono de, de sotero ya ha cambiado Ahora aparece el icono de un libro, ¿verdad? Porque ha detectado que estamos en la página de un libro. Hacemos clic en él y automáticamente el libro ha sido eh, digamos grabado en Sotero. En el sentido de que se han grabado las informaciones de ese libro como para crear las citas y bibliografía. Si nos vamos a Sotero, entonces como ven, automáticamente en el Sotero se crea una entrada. Ahí está el nombre de la, del libro, y al que el costado están la, las informaciones que se van a utilizar para crear las citas y la bibliografía. Acá dice tipo de ítem libro, eh, el título del libro, el autor, la editorial, la fecha, el número de páginas, el ISBN, o sea, todas las informaciones que pudo, se pudo extraer de ese libro. Bueno, una vez que tengamos esta información podemos eh, agregarle a nuestro documento. Entra, entonces entramos en este documento y vamos a suponer que esta frase, la que tenemos aquí, esta, este párrafo, la extrajimos de ese documento. Entonces hay que crear una cita. Cuando uno instala el sotero, también se instala unos complementos dentro del documento Word. Eh, que están aquí. Es una pestaña que se crea eh, con las herramientas del sotero. Entonces eh, lo que necesito agregar aquí es una cita eh, para referenciar al libro del cual saqué este párrafo y entonces le agrego una cita para agregar o editar cita, dice aquí. Hacemos clic y nos pregunta en qué estilo vamos a agregar esa cita. Eh, tenemos todos los tipos de estilos, eh, en salud se usa normalmente el estilo APA, acá está esta edición o el estilo vancouver eh, vamos a utilizar el estilo vancouver seleccionamos el idioma puede ser español méxico le damos ok y entonces nos aparece una barra de sotero donde nos eh, solicita ingresar en alguna información del libro que queremos agregar entonces esto era tics entonces Aquí aparece una lista de todos los libros que tienen esta, estas tres letras. Y aquí está el método didáctico a través de las tics. Uh, le damos un clic entonces a nuestra entrada. Que sería este, el método didáctico a través de las tics. Hacemos un clic. Y le damos eh, al botón Enter. Entonces como ven agregado entonces la cita eh, de esa fuente en el, en el estilo Vancouver, eh, la cita se, es numérica. Bueno, eh, entonces ahora voy a agregar la bibliografía al final, escribimos bibliografía y queremos agregar entonces eh, la bibliografía de esa primera cita que que agregamos en el primer párrafo entonces vamos a la herramienta de insertar bibliografía hacemos clic en ella y automáticamente el sotero eh, agrega la entrada eh, con el estilo Vancouver que hemos elegido inicialmente acá tenemos al, al autor, el título del libro la editorial, el año, cantidad de páginas, etc. todo agrega automáticamente si queremos agregar otra entrada, por ejemplo, quiero agregar un artículo de una revista, entonces eh, puedo hacer lo siguiente: eh, voy a buscar esta información. Tic en el aula universitaria. Eh, acá hay artículos académicos. Encontré una que me interesa. Ingreso ahí. Se carga la página. Y si la página contiene los elementos eh, que el sotero puede extraer entonces automáticamente aquí aparece eh, el icono adecuado para esa página, en este caso este es un artículo entonces aparece la imagen de una página eh, lo grabamos hacemos clic en ella y entonces lo grabamos eh, en el sotero se crea la entrada con los elementos que eh, son necesarios para crear la fuente ¿no? título, autores, en este caso una revista, entonces eh, el nombre de la revista, el volumen, el ejemplar la fecha, o sea, se carga toda la información necesaria para crear la, la, la, la fuente verdad para nuestro documento, eh, toda vez que esté disponible en la página bueno, vamos al documento y... Ahora lo quiero, quiero agregar una cita aquí en este párrafo, eh, nuestro documento o nuestro artículo trata sobre el TIC en, las TIC en el aula, percepciones de los profesores universitarios, eh, entonces ubico mi cursor, voy a agregar la cita y voy a, a escribir las primeras palabras del título las en el ah, ahí las tiene el aula presencia profesores universitarios hago clic en ella y le doy enter entonces agrega la siguiente cita en este caso sería el número 2 ya que la primera cita fue el número 1 y si nos vamos a la bibliografía el sotero automáticamente ha ingresado la información de esa, de esa segunda cita en la bibliografía con el formato adecuado eh, que corresponde a una a un artículo a una revista que se ha obtenido desde, desde una página web y entonces así sucesivamente ustedes pueden ir buscando información en, el, en internet y extrayendo eh, los datos necesarios para poder crear la cita y bibliografía. Bueno, eso es todo, muchas gracias.